9. Gustavo Adolfo Becker. Besa el aura que gime blandamente, las leves ondas que jugando riza. El sol besa la nube en occidente, y de púrpura y oro la matiza. La llama en derredor del tronco ardiente, por besar, a otra llama se desliza. Y hasta el sauce, inclinándose a su peso, al río que le besa, vuelve el beso.